El taller de streaming con software libre que se realizó el 26 y 27 de enero eh, se enmarca dentro de, de la investigación que realizo en Media Last Lab, el stream y procesos creativos. Y el objetivo de este taller eh, fue compartir todos los recursos que trabajamos eh, con el grupo Streamlab, eh, grupo que se abrió eh, al inicio de, de la investigación. Y bueno, en este grupo pues, eh, explorábamos eh, nuevas herramientas para el streaming libre. Eh, también nuevas narrativas digitales y, y qué entendemos por el streaming. El taller comenzó con una primera parte teórica en el que pues, eh, fuimos viendo diferentes soluciones de hardware libre, eh, tanto para la captura, mezcla y emisión de la señal, y también recursos para, de software libre, eh, para, para la codificación, eh, mezcla de la señal y también pues, re, eh, distribución de, del streaming a, a diferentes servicios de vídeo. ¿no? En la parte de práctica eh, trabajamos con, con OBS, que es un software libre multiplataforma que... Eh, valió también para que todo el mundo pudiera trabajar con él. Es el software por excelencia para el movimiento gamer, para retransmitir sus partidas de, de videojuegos. Y bueno, pues con este software eh, aprendimos a componer la imagen, también a incrustar cartelas, a jugar con los cromas y también pues, eh, saber cómo conectar con diferentes servicios como YouTube, o, eh, o Bambuser o Westream West, eh, y, y emitir la señal por ahí. ¿no? Para una parte práctica de, del taller, eh, retransmitimos el evento de Auvelap el 25 de febrero. AVLAB es un encuentro de, de artistas eh, del audiovisual y de arte experimental. y bueno, es, un, es un encuentro que se presta mucho para una retransmisión porque combina tanto la parte de ponencias como la parte de, de performance o actuaciones, ¿no? y entonces permite mucho más juego para, para la realización y, y, la, y operar con cámaras. ¿no? Julián nos convocó para emitir el evento de hablar. Eh, fuimos unas cinco o seis personas. He trabajado en antes, pero nunca está en realización, por lo cual me apetecía probar. Emitir en directo es muy intenso, muy divertido, porque eh, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que fiarte mucho de tu, intu tu intuición, también de la intuición de tus compañeros. En mi caso, pues creo que tuve mucha suerte porque el equipo, el grupo que trabajamos, los que grabaron, tienen mucho gusto estético, por lo cual era muy fácil de alguna forma de, de mezclar las imágenes. ¿no? Y también el tipo de evento sonoro, luego lo último era eh, un performance, era muy visual. Entonces, bueno, esta práctica creo que fue divertida para, para los participantes del taller. Aprendimos mucho, también la parte de, de preproducción y, y bueno, eh, podéis ver el, el material en, en el canal de YouTube de, de todo el trabajo que hicieron.